Espero que estén muy bien. Eh, ahorita vamos a empezar una meditación. Entonces, espero que puedan tomar un lugar eh, agradable, tranquilo, para que ustedes logren de verdad concentrarse y, y tener una experiencia rica de recarga, de paz. Entonces, vamos a iniciar. Primero conectando con el propio ser. Entonces quisiera que observen eh, cómo está su cuerpo. Eh, las emociones del día, las más intensas. ¿En qué parte del cuerpo se sienten, se perciben? Entonces vamos suavemente a inhalar profundo y a mandar paz a esas partes de nuestro cuerpo. Inhalamos paz, y al exhalar suelto todas las tensiones. Especialmente de esos lugares donde siento que las emociones afectaron más. Inhalo paz, y relajo. Suavemente. Voy desacelerando la velocidad de mis pensamientos. Respiro profundo. Y voy regresando al propio ser. Visualizando como si en mi interior yo abriera las ventanas de la casa de mi interior y permitiera que todos los sentimientos, pensamientos del día salieran volando como aves que vuelan y se van por la ventana. Los dejo ir, los dejo libres. Para dejar mi espacio interior más silencioso, calmado, tranquilo. Ya lo que pasó, salió por la ventana. Se fue. Como un ave que vuela. hacia el tiempo, las ideas, todo sale. Y suavemente se va quietando mi interior, como se aquieta el agua en una linda posa se aquietan las aguas de mi mente se aquietan en paz porque voy a retomar el timón de mi propio ser yo voy a retomar mi posición de ser el capitán de mi propio barco y yo dirijo mi ser hacia donde yo quiero ir así con más calma Puedo retomar el poder de mi autosoberanía Y que no sean las influencias de las circunstancias las que influyan en mi interior. Que no sean los comportamientos de otros... O las conductas o palabras de otros, los que dirijan mi interior. Yo retomo mi propio poder. Y soy yo. Quien dirige mi ser. Así, suavemente, puedo llevar mi ser a un estado de cada vez más y más paz. En el que voy conectando con este sentimiento de aceptación. Completa de todo lo que soy, de todo lo que siento, de todo lo que pienso. Aceptación de mi historia, de mis especialidades, de mis retos. Ya que en calma puedo abrir grande el propio corazón para acomodar todo lo que soy en mi corazón y dejar de batallar o de pelear conmigo mismo o conmigo misma. Aceptar todo. Y así. Comprender la luz y la sombra que hay en mí, con comprensión, paciencia, porque no es peleando con el propio ser que voy a liberarme de aquello que me hace sufrir primero acepto y al aceptar puedo ir retomando la fuerza el poder Para entregar al Ser Supremo, al alma suprema, todo aquello que hay en mí, que son tendencias negativas. Las tendencias que me llevan a la ira o al enojo. Porque eso no soy yo. Eso es parte de mi historia. Parte de lo que aprendí. Pero no es mi esencia original. Mi esencia es ser un ser pacífico. Por eso cuando logro mantener la paz me siento libre, liviana. Acepto que aún tengo esas tendencias. Pero conscientemente visualizo como si las liberara de mi ser y las entregara a la fuente. Como si pudiera en un acto de amor propio. Dejar aquello que es autodestructivo. Y conectarme con lo que más valoro. La paz. El amor. Sí. La dicha la libertad. Entrego todos aquellos deseos de tantas cosas que han secado a la tierra. En realidad no necesito tanto para ser feliz. Puedo pensar que todo lo tengo para ser feliz. Y todos esos deseos que vienen como una vorágine de ruido que me angustian y que me hacen buscar tanto afuera mi bienestar cuando en realidad no necesito nada afuera. En vez de crear deseo tras deseo Sencillamente voy a sentir que tengo todo para ser feliz. Tengo todos los derechos espirituales. Tengo una mente con un potencial infinito. Tengo un corazón grande. Tengo toda la experiencia y la sabiduría que necesito y estoy en el lugar donde tengo que estar para aprender aquello que aún me falta, para cancelar, lo que sea del pasado que necesito terminar. Todo lo tengo. Para ser feliz. E incluso en mí. Como una pequeña chispa divina, una semilla pura que está en mi interior, allí, está lo que me hace único. Porque yo nunca voy a ser como es otro. Es por ello que no puedo compararme. Y lo que viven los demás es lo que ellos tienen que vivir, pero yo, en mi ser, tengo una semilla única de mi propia especialidad. Cuando estoy en paz, Puedo conectarme y descubrir eso que me hace a mí ser auténtico, ser quien soy, que es muy propio de mi ser, que se me hace fácil porque es lo que soy, Descubro esa especialidad única, mi verdad, que está guardada en el alma eternamente, nunca se destruye y conecto con esa verdad. Para ello, hago silencio. Porque descubrir quién soy requiere introspección. E ir más allá de los cinco sentidos. Ir más profundo. A esa esencia de luz. Que se expresa a través de estos valores, principios, habilidades que hay en mí. Porque la verdadera felicidad es cuando al fin soy quien soy, sin ataduras, libre, expresando sin temor esa esencia divina. Cuando yo soy feliz con el propio ser puedo ser feliz con los demás Sí sin pensar en cambiarlos Solo con esa aceptación amplia, amorosa. Aceptar a los demás tal cual son. Con sus especialidades. con su belleza y descubrir que cada quien es un ser especial más allá de mis propios deseos y expectativas. Cada alma es un ser especial. Y así también... Cuando estoy feliz con mi propio ser feliz con los demás puedo estar feliz con la vida Con esta gran obra con este destino La vida es una fuerza de amor Vivir es el mayor regalo Y la vida es eterna Los cuerpos cambian los tiempos cambian, pero la vida continúa guardada en esa chispa divina, en el alma. Y el alma que soy continúa gozando de esa vida eterna. Vivir es un arte, vivir es un juego y me enfoco en vivir como yo quiero vivir. Entre más feliz estoy con la vida, también estaré feliz con Dios, con el alma suprema, con el ser supremo. Y sentiré ese derecho, el derecho espiritual de tomar lo que ya el Ser Supremo me da. Muchos tesoros divinos, como en Navidad se reparten regalos. Hay regalos todos los días que me da el Ser Supremo, todos los días puedo abrir paquetes espirituales que están ahí para ser usados, que son míos, mi derecho. A veces me pierdo tanto en pedir que no me doy cuenta que ya tengo, que ya tengo todos los logros espirituales. Cuando estoy feliz con la fuente divina, me siento con una conexión profunda con todos, como si todos fuéramos parte de la misma familia, con el mismo Padre, Madre Espiritual. Y voy más allá de tantas fronteras que hemos creado los seres humanos, porque en realidad en la dimensión espiritual no hay fronteras, no hay divisiones, hay una unidad completa. Y cuando me siento en unidad y conexión, hay tanta dicha. La dicha hace que el alma baile. Que el alma esté despierta. Que el alma esté en paz. Así, puedo afrontar cualquier oposición con una actitud tranquila, serena, fuerte, pero también con compasión y aceptación. Porque en este estado espiritual... Me siento capaz de vivir con otro estado. Y las cosas que pasan las hago pequeñas. Nada es demasiado grande. Todo lo imposible se hace posible. El alma baila. El alma es fuerte. El alma está en paz. Mano agradable. Volver a sentir este estado de conciencia. Y voy a procurar mantenerlo. Voy a procurar mantener esta conciencia del alma que soy a cada instante. Inhalo profundo. Integrando en mi cuerpo, en mi corazón, toda la experiencia que tuve hoy. Me siento en paz. Om Shanti. Om Shanti, ¿recuerdan? Significa, soy paz.